Las localidades de Villanueva de Alcorón, Maranchón y Checa se encuentran de enhorabuena. La apertura de tres cajeros automáticos beneficiará a todos los vecinos de esas poblaciones y todos los aledaños. Aprovechando ahora, estamos en Checa con el presidente de la Asociación de Desarrollo Rural de Molina, Aragón y El Alto Tajo, pero también alcalde de Checa. Cuéntenos, ¿qué supone para esta localidad la implantación de este cajero? Bueno, pues para esta localidad, como para cualquiera de los pueblos de esta comarca, el, el, sobre todo sabiendo la población mayor que, te, de, que tenemos, pues el disponer de dinero pues es importantísimo. Y ya con, con la licitación que sacó Diputación, en la cual eh, lo que hizo fue eh, poner cajeros donde habían cerrado las entidades bancarias, pero luego, después de estar, hecha eh, de estar hecha la adjudicación, surgió un segundo problema, que cerraron los cajeros donde sí que había entidades, como es este caso, el de Maranchón y, y el de Villanueva. Entonces, desde el Grupo de Desarrollo, con esta oportunidad, de, desde Recander, en la licitación que sacó con ProSegur, pues lo que hicimos es plantear unos, unos, unos círculos ...en los cuales ningún pueblo de esta comarca... ...tuviera eh, la disposición de efectivo a menos de, de 15 y 10 minutos... ...y con estos tres cajeros que hemos puesto... ...pues el servicio en esta comarca... ...de momento creo que tenemos un, un buen servicio. ¿Eh? A ver, el señor teniente alcalde, ¿cómo es tu nombre? Juan María Cerro. ¿Qué opinas de que os hayan puesto un cajero aquí en la localidad? Pues me parece muy bien, una cosa acertada... Es como consecuencia, dicho, como ha dicho el presidente del grupo, de un convenio que se firmó con la, con la consejería, eh, con el consejero, para implantar cajeros en Castilla-La Mancha, creemos que es un servicio básico a la población y necesario. Los grupos de acción local nos dedicamos a ayudar a, a los ayuntamientos y a los ciudadanos a mejorar su calidad de vida y en un municipio como este, que el, el municipio más próximo a poder tener disposición de efectivo puede estar entre los 30 y 50 kilómetros, creemos que es súper necesario que haya un cajero para darles servicio a la población. Bueno, pues hoy vamos a visitar la puesta en marcha de tres cajeros en, en esta comarca, en Molina de Aragón, en Villanueva del Corón, en Maranchón y en Checa, que van a dar respuesta a lo que los ciudadanos de esta comarca estaban eh, reclamando. ¿no? La exclusión financiera es un problema para estos pueblos, para estos pueblos donde hay poca población y mucha dispersión y eh, los grupos han sabido dar respuesta de manera ágil y de manera eficaz a esa demanda. ...a esa demanda de los vecinos de estas eh, localidades".